En principio no podría llamar pacífico, estamos hablando de un emplazamiento moral, estamos hablando de estar dispuestos a ir a la cárcel. Todos los tratadistas liberales, por ejemplo, John Rawls, que no puede ser más amarillo, no es cierto, sostiene que la desobediencia civil es un derecho que implica pasar a llevar la ley, la marcha, la huelga, el boicot, la ocupación de lugares públicos, el negarse a pagar impuestos es desobediencia civil el negarse a ir al servicio militar o a la guerra, que es lo que se llama objeción de conciencia, no qué delito más grave vamos ahí chauvinista, no es cierto que alguien diga no voy a la guerra no es cierto aunque la patria esté atacada eso es desobediencia civil y se considera un derecho decir no voy a la guerra desobedezco la orden de un superior por ejemplo yo ¿no es cierto?, que me acaban de reclutar para el servicio militar, me niego a ir a reprimir a las calles porque no fui reclutado para eso. Y un juez en el norte de Chile le reconoció a un soldado de Chile el derecho de negarse a obedecer las órdenes de sus superiores por objeción de conciencia. No estamos hablando, cuando hablamos de desobediencia de nadie inocente. no estamos hablando de ir a ponerle no cierto flores a los fusiles de los pacos o la cabeza para que ellos se desaholen. John Rawls considera que la desobediencia civil es expresión o es derivado de tres derechos fundamentales. Del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de conciencia, del derecho a la participación política. Todo el mundo, todos los tratadistas están de acuerdo en que la desobediencia civil es necesaria para la democracia. Es legítima cuando las instituciones no garantizan el ejercicio de los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones, que es lo que está en juego aquí en Chile. Cuando no se garantiza el derecho a un medio ambiente sano. Cuando las instituciones han perdido legitimidad y han perdido la confianza ciudadana. Todas las encuestas indican que los que están redactando la reforma constitucional está en una de las instituciones con menos reconocimiento ciudadano hasta tal punto que representa solo al 46% de los electores cuando no confiamos en el parlamento, cuando no confiamos en los partidos políticos, la desobediencia civil es necesaria lo que estamos haciendo es contraponer ideales de justicia ideales de derecho, de participación democrática a un estado corrupto que ha regalado los recursos naturales al capital transnacional a un Estado corrupto que no se hace cargo de los derechos económicos y sociales más básicos, que ha distorsionado los mecanismos de participación democrática que criminaliza la protesta social. Desde un punto de vista marxista, ahora, la violencia estructural es la lucha de clases. Yo siempre digo que los marxistas no vamos, yo nací en marzo soy marxista los marxistas no vamos a empezar una guerra ya estamos en guerra y esa guerra se llama lucha de clases y esa guerra es una guerra estructuralmente violenta y tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia estructural la violencia revolucionaria es la violencia contra el Estado de Derecho, que consagra como pilar fundamental la desigualdad, la explotación, la discriminación, la lucha de clases. Tenemos derecho a la violencia revolucionaria, que es un derecho histórico de resistencia ante la opresión, que no inventaron los marxistas. Y el punto es que no, ante esta guerra que es la lucha de clases, la solución no es capaz. La única solución, la única manera de terminar con la guerra, que es la lucha de clases, es ganarla. Cuando nosotros ganemos esa lucha, va a haber paz. Cuando no haya clases sociales, cuando no haya explotación. Sin embargo, puesto el derecho a la violencia revolucionaria en la mesa, tenemos derecho a terminar con la sociedad de clases que nos oprime. Los marxistas tenemos que hacer una reflexión sobre qué violencia es la que estamos dispuestos a ejercer porque nosotros queremos ejercer violencia sobre una situación violenta sobre una violencia estructural que es injusta, que es opresiva deberíamos nosotros también incurrir en actos violentos que sean opresivos e injustos el límite <coughs> que tiene la violencia revolucionaria es respetar los derechos humanos incluso de los enemigos hay una reflexión que los marxistas deberían hacer. Nuestros enemigos siguen siendo seres humanos y siguen teniendo derechos. No es contradictorio atacar a una clase sin necesariamente atacar físicamente, personalmente a cada uno de sus miembros. Lo que queremos no es venganza, lo que queremos es justicia. La violencia que se ejerce en nombre de la justicia tiene que tener el límite eso he sostenido muchas veces que eso se puede distinguir cuando uno distingue entre violencia de masas y violencia vanguardista la violencia vanguardista se centra en la violencia física tiene la lógica de la venganza apunta hacia objetivos no cierto, individuales frecuentemente es violencia contra las personas la violencia de masas es la violencia de un pueblo contra la opresión fíjense en la enumeración que voy a hacer la marcha la ocupación de lugares públicos, la objeción de conciencia, la toma, la sublevación popular son formas de violencia de masas. Ahí el número es relevante. Los, los vanguardistas de hoy, ya lo sabemos los marxistas, lo hemos experimentado a lo largo del siglo XX, son los futuros burócratas de mañana. Nosotros podemos, de manera legítima, directa, clara, reivindicar nuestro derecho a la violencia revolucionaria y al mismo tiempo, Condenar la violencia vanguardista como una violencia que desconoce los derechos más elementales del enemigo. No tenés que, por lo tanto, estoy planteando una guerra desigual. Porque el enemigo no reconoce nuestros derechos. En cambio, nosotros estamos obligados a reconocer los derechos del enemigo. Pero no estoy hablando de paz. Hoy día, hablar de paz es una hipocresía. ¿Dónde hay paz? ¿De qué paz me está hablando? ¿Está dispuesto a pagar pensiones dignas, está dispuesto a terminar con la miseria de los hospitales, está dispuesto a terminar con las concesiones mineras está dispuesto a terminar con los tratados de libre comercio que comprometen la soberanía nacional si no está dispuesto a eso entonces no me hable de paz porque usted está encubriendo con la paz física la violencia estructural esa es la hipocresía fundamental pero además se trata de cambiar la constitución yo como digo, nací en marzo, pero yo creo que el gran estallido social de todos los chilenos no es por el socialismo ni para terminar con la lucha de clases. No sé si entiende solo un afebrado vanguardista puede decir lo que se juega en las calles de Santiago en este momento es el socialismo. No, nadie ha planteado eso. Los comunistas no han planteado eso, los marxistas no han hecho el frente amplio, nadie ha planteado. Lo que queremos es cambiar la constitución. Lo que queremos es un cambio institucional dentro del Estado de Derecho. Esto no califica como revolución, porque la revolución no es un acto global, histórico, de otra envergadura, contra el Estado de Derecho. No es lo mismo. Cambiar un Estado de Derecho por otro, lo que queremos es un Estado de Derecho que favorezca sistemáticamente al proletariado, así como este favorece sistemáticamente a la burguesía. Carlos Marx, perdón, Carlos Marx, lo planteó de esa manera. No se trata de la paz, esto es una dictadura y no es la dictadura de Sebastián Piñera y no es la dictadura de Pinochet, esto es la dictadura de la burguesía porque el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a los propietarios de los medios de producción por sobre los trabajadores. Eso es una dictadura, es una dictadura institucional, es una dictadura consagrada en la Constitución no solo en el Estado subsidiario, sino ni más ni menos en la relevancia que tiene el derecho de propiedad, en las características que tiene el derecho de propiedad. Hacer una revolución en este país sería lograr una Constitución que simplemente devuelva el derecho de propiedad. Los bienes comunes son de propiedad de todos los chilenos. Los medios de producción más importantes son de propiedad de todos los chilenos. Pero no es eso lo que queremos. O por lo menos no hay nada digamos. Nadie está proponiendo, ¿no es cierto?, bien en sea, que se acabe falabela. No estamos proponiendo eso, lo que estamos proponiendo es una constitución democrática, una constitución que cumpla con los estándares que la propia burguesía le ha dado a la democracia. Y esa constitución democrática tiene que cumplir con los derechos que en la propia tradición burguesa se han ido levantando unos derechos fundamentales, no solo los derechos económicos, no solo los derechos políticos y civiles, sino también los derechos económicos y sociales, los derechos étnicos, los derechos de género, los derechos de las generaciones futuras. Eso es una constitución que va a seguir existiendo el capitalismo en que vamos a asegurarle el derecho de propiedad, ¿no es cierto? A los que ya la tienen y, sin embargo, vamos a dar un paso gigantesco hacia la democratización. Paso gigantesco que nos va a permitir sobre esa base eventualmente proponernos una revolución y cambiar a la clase dominante. No es esa la basada. De tal manera que cuando hablo de violencia en este caso, no me estoy refiriendo a la violencia revolucionaria. La violencia revolucionaria tiene plazos históricos, tiene modalidades, profundidades mayores. Me estoy refiriendo a la desobediencia civil porque es la figura rigurosa que cabe para el derecho de la ciudadanía a protestar incluso en contra de la ley, contra un estado que ha perdido la legitimidad, contra un sistema institucional que no responde a las necesidades de la mayoría. Y yo creo que esto, si uno ahora piensa en términos marxistas, se inscribe en un proceso mucho más largo. Y en términos históricos, lo que ya hemos logrado acá es una gran lección para el resto de los países del mundo. Quieren neoliberalismo no en 30 años como nosotros para darse cuenta de lo que eso significa lo que hemos hecho a nivel mundial es cargarle el modelo. hay por lo menos 15 países que teniendo AFPs están volviendo al sistema de reparto y esta manifestación en Chile es una confirmación de que tienen razón el país más envejecido del planeta que es Japón, tiene un sistema de reparto para las pensiones y nosotros con nuestra violencia le estamos diciendo sí tienen razón. En este país, después de 30 años de trabajo, hay gente que saca 20.000 o 30.000 pesos de pensión. Me estoy enojando. Yo tengo vuelo digital. Se me enoja comercial.